En un conventorio de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud, a los que hemos denominado lo que a la gente le preocupa. Hoy nos ocuparemos de la telemedicina y de la telesalud. Para eso contamos con el doctor Augusto Itik de Jujuy. El doctor Itik es un experto en telemedicina y en telesalud, a quien agradezco mucho el haber aceptado esta invitación, que si no fuera por la pandemia, estaríamos en la secretaría de graduado con un café de por medio. El doctor Itig es el médico responsable del proyecto OSDEWAR de la Gerencia de Urgencias de Telemedicina para Lugares Remotos en la Argentina. Es director médico del event una minera del altiplano, que es una mina de litio. Es presidente de la Red Iberoamericana de Salud Digital RISAD y es coordinador general del Programa de Salud Digital de Jujuy. Es un programa del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy. Bueno, muchas gracias Augusto por haber aceptado esta invitación. Y entonces lo que yo te pediría es que nos cuentes cómo empieza en vos a generarse y a desarrollarse este proyecto de la telemedicina y telesalud. Bueno, Bernardo, buen día, muchas gracias. Este, para mí es un placer y como vos decís, sería tan lindo eh, eh, reunirnos en Córdoba, ¿no? Córdoba, que es, es la ciudad donde me, me hice médico, ¿no es cierto? Donde en el hospital de clínicas y vos fuiste eh, mi profe eh, cuando, cuando cursé y que después el Hospital San Roque me enseñó a ser cirujano en el servicio de cirugía 1, así que guardo en mi corazón, obviamente, eh, la Universidad Nacional de Córdoba, porque además mi abuelo fue eh, médico formado allí, mi abuela fue la primera odontóloga formada allí, mi papá fue ginecólogo formado ahí mi mamá es farmacéutica formada ahí mi hermano es hemodinamista, mi hija es médica, así que todos ahí, eh, así que... Eh, eh, para mí es un placer que, que nos hayas dado la, me hayas dado la oportunidad de, de compartir nuestra experiencia y contarte sí, sintéticamente, eh, hace 34 años que soy médico, este, he ejercido la cirugía casi toda mi vida de médico, hace unos años que eh, esta otra pasión, porque la cirugía es una pasión, esta otra pasión de la telemedicina me hizo tomar la decisión de, de seguir solo por este camino. Hace 11 años que hago telemedicina y como vivo en Jujuy, hace 23 años, y, y traba empecé, eh, trabajo en lugares muy remotos también, ¿no es cierto? Eh, eh, empecé a, a, a ser entrenado en esto de, de manejo de situaciones remotas, no por médicos, sino por un físico que hace eh, trabajos en, eh, de control en lugares remotos de megatransformadores en redes eléctricas en Brasil, yo viví unos años en Brasil y él es un amigo mío, y me dijo, Augusto, pensá esto, cómo podés llevarlo a la medicina, y, y él me dio unos primeros entrenamientos en abstracto desde la física, y hasta que surgió la posibilidad de, eh, en esto que, que, que yo he hecho cirugía y emergencias toda la vida, eh, una minera de litio en la puna salteña, eh, eh, a unas 5 a 7 horas de viaje por tierra de aquí de Jujuy, me pidieron que arme un servicio de emergencia con enfermería allá arriba y lo armé, como he hecho tantas veces esto para muchas mineras, eh, petroleras, pero dije, voy a aplicar esto que me, que me enseñó Eduardo y, en, y hace 10 o 11 años empezamos a hacer las primeras pruebas con cuatro enfermeros jujeños entrenados por mí en emergencia allá arriba y en aquel momento, imagínate, empezamos con... Eh, un internet de muy, muy mala calidad con unas plataformas de videoconferencia de hace 11 años atrás de muy mala calidad, para que, pero en aquella época nos parecían bárbaros. Y yo desde mi casa con una computadora fui dando este soporte. Pero bueno, eso se fue complejizando y, y fui después desarrollándolo con otras mineras y después como vos me presentaste ahí, eh, esta obra social que es una obra social muy importante en toda Argentina, con una presencia federal en todo el país, eh, que por supuesto tiene eh, a, afiliados de muchas mineras, petroleras, pesqueras, represas hidroeléctricas, eh, me sumó al equipo de la gerencia de urgencias en Buenos Aires, donde bueno, mi jefe, el doctor Camijo y el doctor Müller, este, me sumaron para que arme una red nacional directamente, entonces ahí eh, en, en la central en, en Buenos Aires, que ahora está en Parque Patricio, antes estaba en, la, en, en Alem, eh, eh, compañeros míos médicos están de guardia 24 por 24 y yo voy enlazando, en, eh, haciendo un proceso de entrenamiento, eh, y trabajo junto, no con médicos, sino con ingenieros en sistema, vamos enlazando distintas mineras, petroleras, buques en alta mar, eh, eh, y represas, redes nacionales de distribución de electricidad, o sea, la Argentina es muy vasta, hay muchos lugares remotos, hay muchos argentinos trabajando en esos lugares, donde vos te imaginarás que con suerte a veces hay una enfermería con un joven enfermero y nada más, a veces con un médico que también es un joven médico y que necesita el, el aporte de, o el soporte por video de, de médicos seniors. Bueno, eso es lo que, lo que empezamos hace 11 años y hoy sigue funcionando. A mí me parece importante rescatar dos o tres cosas de lo que vos acabas de plantear que me parecen eh, absolutamente trascendentes. Primero, en encontrar respuestas para los temas médicos de salud aparte de la medicina, en la interdisciplina o en la transdisciplina. Esta es una de las cuestiones que tendríamos que aprender los médicos, porque hoy con el tema de la realidad aumentada, la mayor parte de los modelos de simulación los brinda la ingeniería. Y los médicos a veces tenemos una actitud bastante cerrada con respecto a esto. Y lo que vos me hiciste acordar, eh, cada tanto tiempo los profesores nos piden algún discurso eh, en, en el egreso de los estudiantes. Y yo me acuerdo haber eh, dicho un discurso eh, a los egresados hace más o menos 15 años, donde yo les planteaba que entre las cosas que debían llevarse cuando se fueran a sus lugares, eran las direcciones y las conexiones, y que le debían aprender a ponerle afectividad a las condiciones virtuales. La gente me miraba como si yo hubiera estado hablando bajo el efecto de vaya a saber qué alucinógeno, pero yo ya lo concebía a pesar de la edad desde, desde ese momento. ¿no? Bueno, Augusto, creo que la pandemia, con la cachetada que nos pegó, les va a dar a ustedes un espaldarazo de explicaciones y de otro momento a lo mejor les hubiera llevado muchísimo más tiempo. Tal cual, tal cual Bernardo, tal cual como lo decís, ¿por qué? Porque más de una vez creo que estuve a punto de ser internado en un, en un hospital psiquiátrico porque me han tratado de loco sistemáticamente, ¿no es cierto? Bueno. Yo siempre digo que no solo he sufrido bullying, he sufrido bullying burling y bowling, digamos. Sí. Todo tipo, ¿no es cierto? Para mí no ha sido un sufrimiento, Esto es lo que no te mata te fortalece, ¿no es cierto? Pero digo, en estos años hubo mucha resistencia, pero no solo de los colegas médicos, también de la sociedad. Y yo rápidamente hice un ejercicio mental hace mucho tiempo y, y tengo una frase que me generé en eso y, y que creo que eh, explica esta situación y se entiende. Yo digo, son 5.000 años del ejercicio de la medicina en forma presencial versus 11 años de lo virtual. O sea... Claro. Hay una inercia del ejercicio de la medicina presencial de tantos años que lo virtual cuesta. Y además, como fanático de la telemedicina, debo poner la telemedicina en su exacto lugar y decir que es una herramienta accesoria del ejercicio presencial. No soy un talibán de esto y, y no digo que esto es, esta es la panacea. Esto es simplemente una herramienta que viene a acompañar para mejorar algunos, algunos aspectos del ejercicio médico. Entonces también cuidado con pasarse de rosca con esto ¿Qué? y ubicar exactamente donde corresponde la telemedicina. Echa esta salvedad. Que esta... los grandes errores Por supuesto. Es que nos hayan enseñado que la vida es de blancos o de negros. Absolutamente. Y esto también es así. Entonces, echa esta salvedad. Digo esto porque hoy... Con este asunto de la pandemia, claro, la telemedicina ha tomado una, una importancia que nunca tuvo y para mí es uno de los tantos lados positivos de la pandemia. Sí. Hay varios lados positivos de la pandemia. Pero sí, este es uno sí, sí. donde nos, la pandemia vino a ayudarnos para que la gente entienda que también puede ser ayudada en forma virtual y que el médico también entienda que puede tener como una herramienta, como un en la manga más sí. eh, a la hora de, de atender un paciente. Hecha sí. esta realidad, por supuesto, que ha sido tremendo. Cómo, ¿Cómo esto ha cambiado en estos siete meses? Sí. Voy a darte un par de ejemplos así para, para entenderte. Nosotros hacíamos, por ejemplo, dentro de la estructura de OSDE, una, eh, teníamos una, tenemos un, un, un aplicativo de hace dos años y medio o más, que se llama Consulta Médica Online, donde a, antes de la pandemia, a un, a un paciente que llamaba y quería ser atendido, se le explicaba dos cosas. Mire, doctor, mire, paci mire señor paciente, usted tiene una patología leve, eh, le vamos a enviar un médico a su casa eh, como hay muchos en esta, en esta situación, el médico va a llegar a su casa dentro de tres horas y media está bien, decía él, pero si usted quiere, por video lo podemos asistir ahora, o sea ahora versus tres horas y media antes de la pandemia, solo el 20% aceptaba la video asistencia y el 80% esperaba tres horas y media porque quería que el médico venga y lo vea al lado de él, ¿sí? Lo que pasa Augusto, que el miedo a lo desconocido, de las leones lógico, que lógico. transmite y con las cual se maneja la gente. Lógico. ¿Qué pasó ahora? Eh, no solo que entiende la inmediatez, sino que esto de que entre médicos y pacientes, uno u otro puede contagiar al otro, ¿sí? los mismos pacientes ahora dicen, no, no, no, quiero, no quiero que venga, quiero, quiero la virtualidad. Claro. Entonces, este ha sido un elemento... Cómo, por ejemplo, la virtualidad se ha sumado. Pero déjame decirte algo antes de la virtualidad y que tiene que ver con un elemento objetivo de cómo un paciente se fue acostumbrando y aceptó la virtualidad. Cuando empezamos hace tantos años, como digo, hace 10, 11 años atrás, y, y el paciente, por ejemplo, el enfermero me llamaba de tal mina, esas, esas mineras, nosotros empezamos no solo por video, sino que teníamos monitores multiparamétricos ahí en la enfermería, que el enfermero lo conectaba al paciente, ¿viste? Entonces, cuando yo ya me conectaba, que me decía, por favor, puede conectarse para ver este paciente, yo ya entraba viéndolo al paciente y veía los parámetros de un monitor multiparamétrico. Y a mí me gustaba ver siempre el mismo ejercicio. No era porque el paciente estaba crítico, sino que sumamos una herramienta que te imaginas que además de verlo, de interrogarlo, de pedirle al enfermero que lo examine, yo miraba frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura... Presión arterial y un trazado eh, rápido de un SG, ¿no es cierto? De un, de un, de un, de un electrocardiograma. Pero lo primero que yo miraba del, del monitor era frecuencia cardíaca. Entonces, claro, el paciente que estaba en un lugar alejado, como una minera, muy preocupado, quién sabe la patología era banal. Una de las maneras, todos sabemos como médico, que seguramente estaba taquicárdico. ¿eh? Entonces yo miraba, arrancaba la anamnesia con el paciente con un 120 de frecuencia. A me, en los primeros 3 a 5 minutos que el paciente solo me veía, solo me escuchaba, 120, 110, 100, se clavaba en 95. Entonces, hay un elemento objetivable. El simple contacto visual con el médico de un paciente que está en un lugar remoto, que está preocupado, que está asustado, además de tener dolor y todo lo demás, objetivamente hace poco y relaja. Entonces yo siempre decía que el 50% ya lo tenía hecho. El otro 50% dependía de mi capacidad médica de poder asistirlo.